Quién es que quiere jugar? Ay ay ay ay, qué bonito me lo como, por Dios. Si te das cuenta, sabemos tan poco. O sea, aunque nos creamos que sabemos mucho, sabemos muy poco de todo. Y a veces, pues escuchando a tus mismos padres, aunque sean muy diferentes a ti, aunque tengan diferentes visiones, o escuchando a tus amigos, o a carteles que te encuentras por la calle, o la misma naturaleza, a veces te mandan mensajes interesantes. Antes, yo le he dicho a mi padre: déjate perder. ¿Y tú qué me has dicho? A ver, chavala, a ver si te aclaras. Primero tienes que saber qué quieres. ¿Qué quieres? ¿Perderte? Deja GPS en casa. ¿Qué quieres? ¿Seguir un itinerario preestablecido? Tienes que documentarte. Necesitas unas herramientas, sea mapas, sea GPS, sea tu, tu instinto de orientación. Hace un tiempo, era muy insegura y mi padre me dio una gran lección. Cuéntales, papá. O sea, se iba a la panadería y preguntaba, ¿y qué les digo? Y yo, pues mira, es qué tiempo era mañana. hablar de las pequeñas cosas yo creo que es genial perderse a la que puedes por aunque sea por los parques o en la montaña o por la naturaleza porque es que nos creemos que conectamos cuando estamos en internet pero realmente se conecta cuando desconectamos de las redes y nos ponemos pues a pasear por la naturaleza no necesitamos tanto la vida nos brinda siempre instantes que son perfectos. Es como que buscamos más, pero... O simplemente, si no puedes encontrar naturaleza, eh, pues tu rutina diaria, pues fijarte en tu entorno. Por ejemplo, cuando vas por la calle, observar las personas o observar los edificios. Que solo, por ejemplo, mirar el cielo... Se puede hacer desde las ciudades, no hace falta tampoco ir lejos, y si podemos pues tener momentos así, son los mejores regalos, mira, ¡Meow! La vida, solo se tiene que fluir al final porque no son siglos, vives unas cosas, y al cabo de unos meses vives otras, al cabo de unos años vives otras, y retrocedes y dices, ostras, sí que he vivido, yo al menos en un año he cambiado muchísimo, y digo, wow, eso me recuerda al camino de Santiago. Por ejemplo, el camino de Santiago mismo, que me fui hace ya... en mayo pasado decía... wow eh, ¡Qué fuerte que será! ¡Qué fuerte que será pasear sola por España durante un año! ¡Ay, durante un año! ¡Durante un mes! No sé si lo voy a conseguir... Es muy duro, qué miedo, no sé qué... Pero dije, ¡no! Yo lo voy a hacer. Y una vez lo haces, dices, no es tanto. Es como que una vez sales de la zona de confort y ya exploras algo que pasa a ser de desconocido a conocido, pues después ya no ya no parece tan complicado. Cuando se puede o cuando se tiene fiesta, está muy bien pues, perderse en la naturaleza, que es gratuita, no, no gastas nada, haces ejercicio. Ves cosas que normalmente no ves, que hoy me estoy grabando, pero también la gracia es dejar el móvil y todo y, y ir a la aventura sin, sin nada más que por aquí no hay internet <risa> Hay un ejercicio muy bueno que es andar en silencio y escuchar todos los sonidos, ruidos que, que hay alrededor a ver cuántos eres capaz de, de recordar, ¿no? por ejemplo ahora escucho unas, como unas campanas de, de las vacas puedo escuchar unas ovejas andando unos perros, mis padres que están andando. Puedo escuchar el ruido de sus zapatos, el viento. Puedo llegar a escuchar el lati los latidos de mi corazón, los pájaros, los diferentes pájaros. Y a veces solo usamos la vista cuando los otros sentidos también nos dan mucha información para estar presentes y disfrutar más de, de lo que hay porque a menudo, y me incluyo la mente nos es muy traicionera y es como que nos perdemos en nuestros propios pensamientos y no disfrutamos tanto del presente y si escuchas la vida esa te habla o sea, no te habla en plan, hola, pero te habla en plan, que te da mensajes. Bueno, yo creo mucho en esto y las sincronicidades. Últimamente, no sé, tengo muchas sincronicidades y es como súper raro todo. El otro día pensé con un amigo que hacía 7 años que no hablábamos. Y al día siguiente y me habla y es como... Dicen que todos buscamos la felicidad pero yo he llegado a la conclusión que creo que buscamos la felicidad para encontrar como una paz interior porque realmente cuando te sientes en paz contigo mismo es como que ya está todo, que no necesitas más si os ha gustado este tipo de vídeo y queréis que haga como videoblogs y cosas así o que interactúe con gente por la calle o que haga participar a más personas o que simplemente salga más el paisaje, la naturaleza, pues dejadme en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy muy pronto. ¡Quiero mucho! Bueno, y ahora sí que me despido. Voy a disfrutar de esta excursión y nos vemos muy pronto.